Después de un tiempo de organización, con Pablo y con Rodrigo decidimos embarcarnos en una pedaleada desde San Miguel de Tucumán hasta Catamarca. Si bien no soy creyente, esta idea de peregrinación que hacen la gente me pareció una idea muy interesante. Así que por más que tenía dudas de mi estado físico, me mandé a ver qué salía. El primer tramo consistía en pedalear por la avenida Jujuy hasta que ésta se conecta con la autopista. El tramo de la autopista personalmente es el que menos me gustó porque eh, era mucho el tráfico que pasaba al lado nuestro y un poquito me asustaba. Una vez que llegamos hasta Famayá y después de descansar unos minutos en, en la estación de servicio seguimos camino empalmando hacia la nueva ruta número 38, Entonces seguimos con dirección al sur hacia Aguilares. El tramo de la nueva ruta 38 es relativamente más tranquilo porque hay menos movimiento, nos menos, no pasan colectivos, hay menos camionetas y menos autos. Si bien la ruta sigue hasta el verde, en Aguilar nos desviamos para almorzar. Después de almorzar en Aguilares seguimos camino hacia, hacia La Cocha, pasando primero por Alberdi. Ahí vemos mucha más gente que va haciendo el camino de la peregrinación y a los costados de la ruta es muy interesante cómo se separa la gente de los pueblos para este, convidar agua, fruta y comida a la gente que va haciendo este, la caminata hacia Catamarca. ¿Qué es Estamos ahí nombrados Una vez que llegamos a la, a la Cocha, simplemente nos dedicamos a descansar un poco después de poco más de 8 horas de pedaleo continuo y vamos a conocer un poco la, la villa turística de La Cocha. Ya, además de descansar hemos aprovechado para esperar al padre de Pablo, que es nuestro amigo Gabriel, nada más que ellos salieron más tarde, así que llegaron a la noche. Era impresionante ver cómo la gente seguía llegando de noche y hay gente que seguía, de hecho, no paraba a descansar ni a dormir. El segundo día lo arrancamos bien tempranito a las 6.30 y después de desayunar empezamos a pedalear. Llegando al límite con, con Catamarca, ahí empieza la subida, se le cuesta del Totoral, donde el camino se hace mucho más pesado. Son aproximadamente 700 metros de lo que se suben hasta el final de la cuesta donde está la Virgen y desde ahí empieza la bajada hacia la zona de la Merced. Son las 11. 11 en punto. son las 11 11 en punto. Los paisajes son impresionantes, la verdad que es algo hermoso este paseo. Y por favor, mi mental médico se ha de la mano. No, no pienso pedalear por lo menos por una hora No, no, 50, no. bueno, vamos por ahí Después de la merced Faltan todavía 50 kilómetros para llegar a la capital de Catamarca y esa parte se hace un poco, un poco se hace cansadora más que nada por, por todas las horas de pedaleo que ya tenemos encima. No, le Estoy... no, estoy. no, no, Y ya está mal ¡Eh, bueno! ¿Qué culia, una vez que aparece la quebrada del Portezuelo ya es una es una buena una buena señal de que ya estamos que finalmente ya estamos llegando Y bueno, así hemos llegado a San Fernando del Valle de Catamarca. La verdad que ha sido un periplo muy, muy piola y muy interesante. He llegado reventadísimo, pero llegué y eso me pone muy contento.